y invitamos a interpretarla y a continuación les pido que cerramos con un fuerte aplauso Yo sabía de la historia de abuelas hace, hace tiempo pero, y, y escuchaba el nombre de Estela de Carlotto, pero nunca en realidad supe bien cuál era su historia personal hasta que un 23 de marzo de este año me levanté y prendí el canal Encuentro. Bueno, vi un documental, escuché su historia, eh, después me, me puse a investigar y leí... Eh, me parece que es un ejemplo a seguir de, de fortaleza, de fe y, y de esperanza y realmente apoyo, apoyo esta tarea y bueno escribí esta canción que se llama Despierta Guido y es a su nieto y a ella tantos recuerdos y tu nadie Le dice que será un día de nubes rosadas. Quizás la cruces cuando el sol sale a tu ventana. Le dales un abrazo.